Desde la letanía de no poder alcanzarte Te escribo en esta noche cerrada Donde me ha mecido por el viento En el desconsuelo de no poder verte ¿De qué me sirve saber que me amas si no puedo estrecharte y mecerte entre mis ramas? ¿De qué me sirve esta vil existencia mirándote cada noche en el cielo altanera? Princesa maldita, musa de tantos trovadores, Que con tu manto a todos en brujas que a todos nos unes en esta locura. Miro al tiempo por sueños con ecos, finjo no ser consciente de tus innumerables amantes, de tantas historias de amores, tú, la más deseada, tú, dama blanca de la noche, tú, mi carcelera, tú, mi protectora, tú, mi liberadora. Guardas en tu alcoba los besos que nunca podré darte, que me hacen maldecir este suelo al que estoy atado, esta falta de alas, esta mirada eterna, buscándote, pensándote, muriéndome cada noche como esta, en las que las nubes te cubren, y me desgarran los celos imaginándote que te escapas del cielo, que huyes de tus dominios y te dejas querer. Y olvidas a este viejo árbol que te llora y te venera, que te ama y te desama. Al que una noche, tal como esta, encontraste bañado en estas aguas y prometiste amor eterno. Aquella noche que te escapaste del cielo.